Hola amigos, ya estoy aquí de nuevo para hablaros de las variedades de mi último cultivo que ya está a puntito de terminar, al que estoy regando simplemente con agua para que se limpien, amarillen y tengan un mejor fumar. La habitación donde cultivo, pasa mucho frío en invierno y mucho calor en verano y si el frío provoca estancamiento del crecimiento y tonos azules en las hojas de algunas variedades, el calor también tiene sus efectos en nuestras plantas, que os iré mostrando en cada variedad. En esta ocasión tenemos delante las archiconocidas Critical Bilbo, un famosísimo esqueje conocido y cultivado por muchísimos cultivadores. Si has plantado alguna semilla cuyo nombre lleve Critical, casi seguro, que esa plantita es la madre. La crítica al más es una skunk por afgana. Este esqueje fue seleccionado alrededor del año 2000 por César de Macoña y fue presentada en la Copa Hydelife Life Barcelona 2004, quedando en primer puesto. Hace poco leí una muy buena descripción de esta planta, de David de Ortue. Decía, la crítica al bilbo es una planta que seguramente desecharíamos a primera vista en una selección seria de semillas. En principio crece de manera desordenada, con muchísima separación internodal y aspecto débil. En interior hay que sujetarla, en cambio en exterior se comporta de manera contraria, salen plantas fuertes, medianas de altura, con densos y largos cogollos. Una demoledora índica. Madura entre 45 a 55 días de floración en cultivo en interior. En exterior está lista la segunda semana de septiembre con buena producción por metro cuadrado. Intensísimo aroma dulce que embriaga todo el ambiente donde se encuentra. Hay que tener cuidado, huele demasiado bien y nos delatará enseguida si no tenemos sistemas antiolor. Observamos que produce pequeñas gotas de azúcar en las flores, cosa que no sucede en muchas otras variedades. Su sabor es muy dulce frutal, empalagoso y su efecto es muy narcótico. Así que ya veis, toda una campeona en mi armario de aspecto desgarbado y con una excelente calidad que aunque la he probado muchas veces, seguro que esta es la que mejor me sabe por haberla cultivado yo misma. Es de agradecer a todos los cultivadores que de mano en mano han ido intercambiando y compartiendo esta excepcional genética y que hoy siga dando tantas alegrías. La siguiente planta de la que hablaremos hoy es la Matanusca tundra, en teoría una índica pura de Alaska. Este es un famoso esqueje que recorre el Levante español. Esta pobre ha sufrido los estragos del calor. Haciendo que los cogollos no terminen de cerrarse y que haya generado coronitas o foxtails, como dirían los angloparlantes, colitas de zorro. Como veis, las hojas grandes también están muy tocadas. El calcio y el magnesio cumplen un papel muy importante en la regulación de la temperatura y en la asimilación del fósforo y el potasio. En este cultivo he utilizado agua de osmosis pura en más riegos de los que debería y por eso me marcan estas carencias tan severas. Tendría que haber aportado a este agua calcio y magnesio hasta un valor de EC de 0,4 o 0,5 o al menos haber mezclado con mitad del agua del grifo para no haber tenido este problema. Como habéis visto en anteriores capítulos, esta planta crece robusta con un firme tronco central y hojas anchas y bastante grandes. Desarrolla un largo cogollo principal de unos 20 a 30 centímetros que se hubiese unido si no hubiesen pasado por el calor. Tienen aún así una densidad considerable. Al final de la floración, también por los estreses, ha sacado algún platanito, pequeñas flores macho que no suponen ahora ningún problema, pues no les ha dado tiempo a ponerizar nada. Bueno amigos, con estas dos preciosas chicas me despido hasta el próximo programa, en el que os hablaré de sus compañeras a las que les tengo también muchas ganas, sobre todo porque esas en cuestión no las he probado, por lo que seguro que me sorprenden. Os espero aquí a todos para contaros mucho más.